WIPR y los Cantores de Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Muchas felicidades en esta época navideña. Les saluda José Juan Tañón Díaz y les estaré presentando los sorteos de Wild Bold, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica de hoy viernes 9 de diciembre de 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Los mismos serán certificados por la Auditora Isabel Román de la firma de Auditores Aquino de Córdoba Alfaro Ben Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica aquí en el estudio. No te quedes sin jugar Powerball, que para mañana sábado tiene 116 millones de dólares que están esperando por ti. Juega que tú podrías ser el próximo millonario. Y lotería Electrónica te da más oportunidades de ganar con Loto Cash. Esta noche tiene 580 mil dólares y te lo puedes llevar en un solo pago, al igual que la doble revancha que está en 495 mil dólares.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 Añade Wild Ball y descubre una nueva forma de ganar. Este es un bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar más premios secundarios. Corre y pídelo ya. Y justo ahora damos comienzo con el sorteo de Wild Ball. Y el número ganador del Wild Ball en la tarde de hoy es... El 0. El cero. Nos movemos para el sorteo del Pega 2 bolete hermano y mucha suerte Puerto Rico Primer número Es el 4 El 4 Segundo número Es el 6 El 6 El número ganador en el Pega 2 Es el 4, 6 El 46 Continuamos con el sorteo Del Pega 3 Mucha suerte mi gente y estamos listos para recibir el primer número. Que es el 6, el 6, segundo número. Es el 1, el 1. Y el tercer número es el 5, el 5. El número ganador en el Pega 3 es el 6, 1, 5, el 615. Finalizamos con el sorteo del pega 4. Mucha suerte, Puerto Rico. Estamos listos para recibir el primer número. Es el 0, el 0, segundo número. Es el 7, el 7, tercer número. Es el 3, el 3, último número en pega 4. Es el 7.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 muchas gracias por acompañarnos los esperamos esta noche a las 9 de la noche con otro sorteo de lotería electrónica que tengan todos una excelente tarde gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica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 Familia, de aquí estamos. Miren, no solo tan contentos, tan felices. Un día más, hay que verlo así: no es un día menos, es un día más. De eso se trata. Solo 15 días para noche. Buenas señores. Estamos a la vuelta de la esquina. Yo estoy casi vistiéndome como Santa, mi correíta como Santa Claus, pero vestido verde. La próxima ya me pongo el rojo, señores. Es